Paco Maruenda revienta por los aires la última locura de Sardá para pacificar Cataluña al gusto del golpismo. No te enteras, Xavier. el rey hizo lo que tenía que hacer y está muy orgulloso de ello. Discusión a pleno pulmón por la cuestión catalana y la permanencia de los políticos golpistas en prisión. En pleno debate sobre las primarias del Partido Popular, en la sexta noche del 14 de julio de 2018 hubo tiempo para meter el tema del reto separatista en Cataluña y que, sin duda alguna, también resquebrajó la solidez del PP en el gobierno de España y le ha forzado a desembocar en este proceso de elecciones internas. Todo comenzaba por los reparos de Xavier Sardá al discurso del rey el 3 de octubre de 2018, dos días después del referéndum ilegal en Cataluña. Francisco Maruenda saltaba como un resorte. «El rey hizo el discurso que quería y si no yo te doy el teléfono, le llamas y él te lo va a explicar». No te quepa ninguna duda. Sardá cree que el expresidente Mariano Rajoy nunca debió parapetarse tras el monarca. Eso fue desgastar al rey. El director de la razón replicaba. No te enteras, el rey hizo lo que tenía que hacer y está muy orgulloso de ello. En el tema de Cataluña todo el mundo sabe que se ha pacificado todo. ¿Sabéis por qué la cosa está más tranquila? Sardá repreguntaba con cachondeo. Está pacificado. Maruenda proseguía. Sí. Porque de momento los independentistas que a ti te odian como me odian a mí saben que si hacen lo que hacen van a la cárcel y ya está. Xavier Sardá sacaba la patita e insinuaba que en Cataluña no habrá calma mientras haya políticos encarcelados. Tú sabes que el hecho que haya políticos en la cárcel vivifica y les aglutina. El director del diario de Planeta estallaba. Entonces ¿qué hacemos? Porque entonces lo que podemos hacer es decir, españoles, podéis vulnerar el código civil, el código penal, el código mercantil, si sois políticos catalanes podéis hacer lo que os dé la gana. Viva España. Pero qué locura.